Hola, ¿puedo pediros dos cosas? Una, que me deis permiso de haceros una foto. ¿Alguien no me da permiso? Y dos, eh, si no se me entiende, hablo muy rápido, no me acerco lo suficiente. <risa> eh, por favor, paradme. Si meto la pata, o digo algo, digo una burrada, por favor, decídmelo. Si ¿Sí nos reímos todos. Pues empiezo un momento con la foto. Y ahora eh, os doy mi charla, que, cuyo título, el primero es un artículo que escribimos Rafa y yo para el anuario del Grupo Jolie eh, de este año. Y el subtítulo eh, lo he cambiado cuatro veces esta semana y al final, eh, hace cinco horas, decidí que era, era ese. Eh, pues una vez la foto… Disculpad este un poco aburrimiento, pero es que me hace mucha ilusión. Y además después le digo a mi mujer que he estado todo el día trabajando y le aporto pruebas. Bueno, yo me llamo Luis Rull, yo soy eh, un un tercio de MECUS. Eh, es decir, soy eh, no soy un poeta del código, si no lo sabéis... El, el nombre en clave para los buenos desarrolladores de, de WordPress que pusieron ellos es Poetas del Código, Code Poets. Yo soy el lector de los poemas. Yo no, no, no soy eh, un buen programador, ni siquiera soy malo, no llego a eso. Eh, soy sociólogo de formación, di clase en la universidad y en un momento dado decidí que aquello no, no era lo mío. Y bueno, pues empecé a, tra a trabajar con gente. Sí, sí. Está encendido. No. Sí. Sí. Ahora. Este es mejor. ¿Solo Rafa ha tenido vergüenza de decírmelo? Terrible. Pues eso. Yo trabajo con gente eh, como vosotros. Trabajo con vosotros e intento hacer la vida fácil. De hecho, una de mis intenciones en la, en la empresa, en MECUS, es que Rafa y Rocío tengan el mínimo número de problemas posibles para que ellos produzcan bien. No, es, eh, no me estoy quejando, sino que es mucho más eh, eh, gratificante eh, separar la empresa a un, un proyecto conjunto para que vaya muy bien y dedicarse a, a algo a, que, que te entusiasma. Pues soy apasionado de WordPress desde que tuve la suerte de empezar a trabajar con la primera empresa con la que trabajé después de la universidad, que era Blog Studio, y ahí seguimos. Eh, eh, y soy, y lo entenderéis en el resto de las charlas, soy el valor de los usuarios, no únicamente de los clientes, eh, que también, eh, pero intento siempre darle un enfoque, eh, intento saber, intento no perder el enfoque de quién ¿Quién es el destinatario de lo que hacemos? En último término, aunque los clientes paguen, los clientes pagan para que alguien emita una información y otra es otro alguien la reciba. Eh, a veces son muy pocas máquinas, porque muchos, mucho, mucho de nuestro trabajo es para otras máquinas, pero eh, nunca hay que olvidar que estamos trabajando para personas, tanto los que emiten, y por eso me interesa mucho que Jesús inaugurara la charla hoy, Jesús oyeron la inauguración, como para los lectores. Ahí creo que podíamos haber trabajado un poco más en, en, en usabilidad y interfaces. Espero que en sucesivas WordCamps el, el programa esté mejor, más equilibrado en ese sentido. ¿Qué puedo contaros? ¡Ay, la chuleta! Sobre software libre, que no os aburra. Lo que quiero recalcar mucho hoy, eh, y probablemente pongo un poco, no solo pesado, sino abuelo cebolleta y, sobre todo, muy insolente, voy a ser un poco duro con vosotros. Eh, y voy a intentar escaparme durante unos minutos y no ser vosotros, sino ser alguien que os dice cosas que a mí me gustaría escuchar o que me gustaría que cambiaran en la comunidad. Por eso la charla la cambié a una con un subtítulo de la comunidad de Walmart Española como industria. No sé si seremos una industria o no, pero como palabra y como concepto me, me interesaba para el resto de la charla. Eh, el software libre, no os voy a dar el rollo de lo bueno y lo fantástico que es, pero sí hay que.. Recordar siempre que es utilizar lo que hacen los demás, que es utilizar cosas que hacen otros. Y no como un albañil usa sus herramientas de trabajo o, o como los niños eh, usan los lápices para escribir, sino el propio, el propio trabajo de los demás. No son... Eh, el código es, eh, también, eh, no, no son máquinas, sino es el, eh, el, el trabajo tan artístico como los poetas. Por eso me encanta que WordPress usara eh, CodePoets para referirse a la gente que trabaja desarrollando. Eso por un lado. Por otro lado, mmm, todos los que trabajamos en software libre en un momento u otro olvidamos que somos, un, somos bichos muy raros. Yo no sé cuántos de vosotros... ¿Habéis intentado explicar a vuestras madres, padres, novias, novios, o lo que sea, qué es el software libre? ¿Cuántos habéis fallado en alguna ocasión? Quiero, quiero recordar que recordéis que lo que hacemos es algo que muy poca gente entiende, pero que merece la pena, eh, merece para trabajar en él, merece la pena ser divulgado. Eh, porque... Y ahí es la, la charla de siempre. El software libre no es una cosa de hippies, sin peyorativo para ellos, aunque también puede serlo, pero es una cosa también de, de trabajo de, de personas tan tan capitalistas, tan realistas, tan toda la parte que, que podáis poner en el contrario, como, como los demás. Eh, y tenemos que ser conscientes de que... Eh, con lo que trabajamos es algo tan importante que hay que hay que cuidarlo porque eh, recordad eh, que trabajamos sobre hombros de gigantes trabajamos sobre el trabajo de gente es muy muy buena eh, miles de desarrolladores por todo en, en todo el mundo y eh, eh, a mí me gusta mucho usar esa, esa frase de de de, de Charles a ver si la encuentro aquí que, que dice, que es atribuida a Newton, eh, que dice lo siguiente. Y ahora no carga la Wikipedia. Eh, tenemos miles de compañeros de trabajo, tenemos miles de desarrolladores y es excepcional. La forma de trabajar que tenemos nosotros en WordPress es, no es única, pero sí es extraordinariamente rara. Y tenemos que recordarlo, porque eh, lo peor que puede ...que puede, puede pasar... ...es que... Eh, ...se nos convirtamos en parásitos... ...lo peor para un proyecto... ...para este proyecto... ...es que acabamos siendo parásitos de los demás... ...trabajamos con los demás... ...y según decía Chartes, eh, ...somos como enanos a hombros de gigantes... ...podemos ver más... ...y más lejos que ellos... ...no por alguna distinción física nuestra... ...sino porque somos... Eh, ...levantados por su gran altura... Tenemos que recordar que hay que, hay que seguir, eh, hay que pasar el testigo, hay que seguir trabajando de la forma en la que los que eh, nos ayudan a trabajar lo hacen. Y hay que ser eh, hay que ser productivos. Voy a, a partir de ahora, van a ser una serie de conceptos que los políticos, los medios de comunicación, los economistas e incluso nuestras madres usan de una forma absolutamente perversa y yo quiero que vosotros penséis en ello de una forma muy, muy realista y muy, muy centradas en vuestro en vuestro trabajo, ya sea diseñadores, programadores o lectores, o creadores de contenido. La productividad es hacer cosas buenas en poco tiempo, con costes de desarrollo bajos. Eh, que, no sé si muchos ya hay mucho tiempo de WordPress, pero el avance en los plugins... El avance en la estandarización, el avance en el repositorio, en todo el orden que hay ahora sobre los plugins, que hace muy poco tiempo no estaba, ha sido hecho gracias a trabajos de mucha gente. Y sobre todo, todos los plugins que se están hablando, de los que se está hablando aquí hoy, de los que se hablarán mañana, se hacen porque alguien comparte lo que hacemos. La seguridad, aquello que tanto nos obsesiona y que tanto nos cambia la vida cuando tenemos un problema de ese tipo, está hecha porque hay gente que trabaja y comparte su trabajo. Eh, y también porque tampoco es esto una secta ni, ni, ni hay grandes dogmas. Eh, solo voy a poner un ejemplo. Hace muy poco tiempo un modelo de negocio como el de WooCommerce era muy, muy, muy criticado y era algo muy demonizado. Hoy WooCommerce ...y otros plugins y servicios como, como ese, hace posible que el desarrollo de tiendas online sea algo extremadamente sencillo... ...o muchísimo más sencillo que hace muy pocos años. Esto está ayudando a mucha gente a vender cosas, a pequeños eh, eh, trabajadores, pequeñas empresas que estamos ayudando... Eh, ...que aunque sean clientes, también tienen tienen sus intereses y creo que tienen, deben tener su lugar en el mundo... Y, y también la productividad es cuestionarse sistemáticamente eh, o es producto de cuestionarse sistemáticamente el sistema de trabajo Rafa, eh, nosotros siempre hablamos de nuestro sistema de trabajo de, de, de los tickets y de los sistemas de soporte a clientes Rafa y Rocío cambian eh, se llaman Bach y Mozart, lo cambian toda la semana, yo que sé, siempre están tocando algo, siempre, siempre estamos probando cosas, ya sea un sistema hecho a mano para vosotros o con metodologías más rígidas o menos rígidas, pero eh, hay que siempre, creo que nos falta, falta mucha, mucha realidad, falta mucha, eh, mucha ceguera sobre qué es lo que tenemos que hacer para seguir trabajando. La siguiente palabra es innovación. Olvidaros de los que suelen decir eh, los, los políticos, los que nos quieren dar subvenciones, los que eh, quieren alabar a Apple o lo que sea. La innovación es algo que todos podemos hacer y todos debemos hacer. La innovación, eh, para, parafraseando el poema, la, la innovación eres tú. La innovación es, en WordPress, liberar un plugin. Un problema que hemos, hecho, que hemos resuelto para un, para un cliente, lo liberamos y hacemos que todo sea un poco más fácil para otros e innovamos. Eso es también cambiar un poco. Eso es, eh, eh, la gran, las grandes innovaciones, así como de titular de periódicos no existen. Existen cosas así. En el mundo real la innovación es eso, es ir paso a paso. No hace falta ser una... Una gran empresa como Bengoa, que invierte miles y miles de millones en I más D, innovar en lo que está en nuestro tejado, en lo que está en, nuestro, en nuestros dedos cada mañana cuando tecleamos, es, es eh, desarrollar cosas nuevas, encontrar aplicaciones nuevas a lo que otros han hecho. Eh, también liberar un tema, pero es siempre más fácil si… Gracias. si, eh, si vamos eh, ...sobre los hombros de los demás. Creo que también nos hace mucha falta... ...mucha falta... ...ser competitivos. Pero no en el sentido... ...que habla la OCDE... ...o en los periódicos. Competitividad es... ...también centrarse... ...en producto. En saber qué hacemos para quién. Tener muy claro... ...o por lo menos intentar tenerlo claro... ¿Qué es lo que hacemos? Yo estoy intentando explicaros todo esto desde mi punto de vista de, de, de una parte de un negocio, pero con mucha preocupación sobre eh, el mundo que nos rodea y lo que los que estamos aquí podemos hacer. A mí me preocupa mucho la situación en la que estamos y en vez de estar positivo, en vez de negativo, quiero estar positivo y quiero, aunque sea broncaros un poquito, que esto parece una bronca, pero quiero que por un momento penséis en todos estos grandes conceptos. ...cómo podéis, cómo, cómo podéis eh, aplicarlo a vuestro a vuestra vida y vuestro trabajo. Competitividad también es relación con el cliente. Lamento mucho si pensáis que la charla de, de Gonzalo... De, ...del Club Express, alabándonos demasiado... No, ...no está aquí hoy por ser cliente de Mecus Está aquí porque yo cre, creíamos entre todos... Y, ...y también que era muy importante... Que un cliente estuviera aquí explicando qué es lo que necesita. Porque si no lo entendemos, no se va a quedar con nosotros, no va a valorar nuestro trabajo eh, y, en último término, vamos a perder el tiempo. ¿Y por qué no? También me gustaría que pensarais un poco en, en abrir mercados. ¿Cuántos de vosotros leí los boletines de WordPress Jobs o similar? terrible ¿eh? lo siento pero es terrible vos voy a ser positivo no sabéis lo que estáis perdiendo ¿eh? hay un montón de gente en todo el mundo pidiendo auténticas chorradas, cosas que vosotros tardéis en hacer dos horas, media quince, no estoy diciendo que os ganéis la vida únicamente con eso bueno, si lo queréis hacer, fantástico pero hay un montón de trabajo de mucha gente que quiere hacerlo y es, simple, es tan simple como atreverse a mirar a un, un, un foro, tan simple como entrar en un blog o eh, suscribirse por correo electrónico o por RSS a una página web. Hay un montón de trabajo ahí que es, bueno, pues. Sí, bueno, yo sé que mañana dentro de tres días voy a tener, hasta dentro de tres días no voy a tener mucho trabajo, pues voy a ver qué hay, a ver si hay algo que puedo hacer en tres días. Y se gana mucho dinero, ¿eh? mucho dinero. Hay de todo. Hay gente que está fuera de, o sea que hay gente que pide mucho, y gente que da muy poco y gente que da mucho. Vamos a intentar ver a ver si lo quedan mucho y sin, sin engañarlo. Creo que hay una muy, una muy buena oportunidad que muchos pensamos que eso de exportar, ser competitivo, eso es una cosa de, de otra gente. No, no, es cosa de aquí. Todos los que sabéis hacer algo de WordPress aquí sois capaces de exportar. Solo necesitáis un rato mirando los fuera. Y, ¿por qué no? También intentar ser más, eh, más ambiciosos. Eh, los, los desarrolladores de WordPress no necesitan al contrario que todos los demás, demostrar que la herramienta es fantástica. Solo hace falta... Eh, el estigma, perdón, el estigma de, de ser español no es como en otros sectores. Es, yo uso Golpez, una herramienta fantástica, esto es lo que he hecho. La gente eh, se convence muy, muy fácilmente. Todos aquellos que tengáis amigos o familiares trabajando en sectores que exportan o que tienen, o que tienen intención de hacerlo, preguntad las dificultades que tienen. Vosotros solo tenéis que mirar un puñetero foro. Eso es algo, un privilegio que no todo el mundo tiene y que si lo desaprovecháis creo que estáis perdiendo mucho. Termino. Comunidad. ¿Nosotros somos una comunidad o no? A Rafa y a mí se nos llena la boca de decirlo, pero me gustaría saber si vosotros lo creéis o no. ¿Tenemos intereses comunes o no? Bueno, pues creo que nos hace falta... Perdón por ponerme así tan agresivo, que nos comuniquemos un poco más, que nos veamos un poco menos como competencia, que tampoco creo que sea muy muy común, pero desde luego que no nos ignoremos. Creo que hay un montón de, de oportunidades que perdemos por no trabajar juntos. No creo que, que debamos ser todos eh, freelance o por lo menos freelance sistemáticamente. Eh, podemos trabajar unos con otros por proyectos, ni tampoco hace falta que seamos todos de una gran empresa. pero que podemos trabajar muchos, en muchos eh, ámbitos juntos. Uno de los objetivos de la workcamp es ese, que nos conozcamos y podamos sacar muchos proyectos conjuntos. El año pasado por nuestra parte salieron algunos, también sé que hay gente también que hizo cosas a partir de que se conocían aquí, eh, lo que hacemos digitalmente todo, todos los días, vamos a intentar afianzarlo un poco aquí y vamos a ver si podemos ir más, más, uh, más lejos. Y también, si somos o no una comunidad, nos falta pedir ayuda. Nos falta pedir ayuda. Es un gran error no admitir, me he equivocado. Es un gran error pensar que nuestro código, nuestro plugin es está muy verde, está muy desordenado y que no le va a servir a nadie y no se libera. Nosotros somos los primeros que no liberamos todas las cosas que hacemos porque falta por pulirlo. Creo que ese es un error que cometemos nosotros y que no quiero que lo cometamos durante mucho tiempo y no quiero que lo cometéis vosotros. Y quiero que recordéis que para quién trabajamos. Trabajamos para los usuarios. Aunque los clientes nos pagan las facturas, bueno, algunos los que pagan, eh, trabajamos para alguien que, tra que trabaja o que consume los, con los contenidos de nuestra herramienta. Eh, no hay que no hay que olvidar a los usuarios y no hay que olvidar uno de los temas que no vamos a tratar en el WordCamp, sino igual mañana muy por encima, ¿no? Voy, voy muy poco tiempo. Trabajamos para gente que ya no usa ordenadores ni de mesa ni como este ni siquiera esto. Aquí hay hoy móviles que son la mitad de grandes que este. No hay que olvidar que también trabajamos para, esta, para, para, para gente que, que, que consume los contenidos de forma distinta. Y me gustaría saber si estoy equivocado y si esto este pequeño retrato que he hecho de la comunidad es erróneo o no, me digáis qué hacéis en estos, en estas historias que he contado, si vosotros os sentís identificados o no. Muchas gracias.